Soy Mario Mejía Cargue, eh, soy abogado, eh, llevo litigando ya sea como pasante o como abogado eh, desde sexto de, de, de preparatoria, eh, siempre tuve la intención de ser abogado eh, y llevamos ya varios años eh, en un despacho externo eh, llevando asuntos en materia administrativa y constitucional. ¿Y cuál es tu relación con el caso de... ¿El derecho humano de aguas y aguas? Bueno, pues fue un caso muy importante, eh, obviamente el caso por sí mismo, pero también me parece que en muchos nos marcó un, un, un sello de los que tuvimos el honor de participar en este asunto. Eh, en mi caso, eh, como comentaba, pues ya llevamos más de una década litigando, pero siempre mi práctica profesional fue eh, desde la perspectiva de un despacho, defendiendo empresas, eh, llevando llevando asuntos comunes en los, en los tribunales, eh, pero siempre tuve esa, eh, esa idea de que esta profesión, la abogacía es mucho más, mucho más eh, de, de, de lo que yo estaba ejerciendo. ¿no? Definitivamente es una carrera muy noble y todo requiere una defensa, pero su impacto social podía ser mucho más. Eh, este caso, a través de la invitación de, de Silvia Dejical eh, me dio la oportunidad de conocer una, una perspectiva diferente del derecho, de una perspectiva diferente de, de utilización de los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Eh, y fue como me, me dieron la, la oportunidad de, de intervenir en este asunto. Eh, a raíz de la intervención en este asunto, eh, empecé a involucrarme más en la medida de lo posible en el tema de derechos humanos, y a dar clases, a tratar de hacer algo más, porque me parece que, que esta carrera eh, da para ello. Hay una responsabilidad social en la misma. ¿Por qué es, para ti, es un caso relevante este? Que tiene en particular? Bueno, es un caso muy relevante en muchos aspectos, tanto sustantivos como, como, como adjetivos, ¿no? En el aspecto sustantivo, en, el, en, el, en, lo, en lo que es el derecho humano al agua, eh, hay que tomar en cuenta que este que este juicio y las acciones previas al mismo se, se iniciaron previo a la reforma constitucional eh, de febrero de 2012, que, que reconoce finalmente, cuando menos textualmente, el derecho humano al agua. No No significaba que no existiera, claro que existía esta discusión eh, del derecho humano al agua, empezó eh, sobre todo impulsado por las ONGs en México, si mal no recuerdo, desde, desde eh, principios de, de, de, este nuevo, de este nuevo siglo o hasta incluso un poco antes, pero, pero siempre se te tenía que forzar relacionando el derecho humano al agua, eh, con la vivienda, con la salud, es decir, de manera interrelacionada, interdependiente, pero, pero no con la importancia que implicaba eh, eh, el líquido vital por sí mismo. ¿no? Entonces, eh, este fue el primer reto, el tema sustantivo, ¿no? lograr un, un, un criterio que, que reconociera eh, este derecho humano eh, y llamarlo por su nombre, aunque sea interdependiente, con la importancia que merece como cuestión dependiente. ¿No? Eh, desde el punto de vista adjetivo o, o procesal había muchísimos retos, tampoco teníamos reformas constitucionales ni, ni, ni en materia de ley de amparo que reconocieran interés legítimo, amparos colectivos... Eh, un gran problema también, eh, pueden a, haber declaraciones románticas en los textos constitucionales o de los tratados internacionales, pero, pero pudieran ser victorias pídricas como pasen muchos litigios estratégicos porque la sentencia no se cumple, es más, antes de que la sentencia se cumpla, un juez, el poder jurisdiccional se va, se va a atrever a declarar la existencia de ese derecho que aunque está implícitamente reconocido en la, en la constitución, no estaba en el texto otros temas procesales como la famosa fórmula O, principio de relatividad de las sentencias. Una sentencia de amparo solo protege al quejoso, no protege eh, a, a quienes no fueron parte de la sentencia de amparo. Y en este caso, eh, de manera indirecta, protegió eh, finalmente una comunidad. no Entonces, eh, creo que si era un parteaguas eh, en el momento en que se promovió. Interesante, porque durante su tramitación viene la reforma constitucional, eso de alguna manera facilita al tribunal colegiado que, que revoca la, una sentencia de sobreseimiento y concede en su lugar el amparo, decir, al margen de que está reconocida en tratados internacionales, de que existe una observación general 15 eh, del comité de la, de, la, de la ONU, ya está en nuestro texto constitucional. Entonces, eh, fue importante porque se dio antes de la reforma y se resolvió después de la reforma. Y no solamente eso, no solamente se reconoció el derecho humano al agua, sino es, eh, si no el primero, sino de los primeros casos en donde es útil para decir, ok, ya que existe el derecho humano al agua, ¿en qué consiste este derecho? ¿Algunos otros momentos que te parezcan relevantes en este caso que quieras mencionar? ¿Momentos jurídicos? Sí, claro. Eh, eh, bueno, desde luego... Yo creo que cada momento relevante se fue dando conforme a las, a las etapas procedimentales del propio juicio. ¿no? Eh, el primer momento eh, relevante fue previo al juicio. Eh, tenías una omisión Tenías una falta de agua Y la gran pregunta que todos nos hacíamos Y cómo la reclamamos ¿no? Este Se pensó en ese momento En el, en el derecho de petición Ese derecho que a veces eh, subestimamos Algo y que es uno de los derechos Más importantes que tenemos los ciudadanos El derecho al Estado a pedirle algo Ahora si sí, eso algo que le pides, además, está en la propia constitución y es un derecho humano, pues más importante aún, ¿no? La estrategia se, se, se inicia a través del ejercicio de un derecho de petición, no es una simple petición de dame agua, y no la tengo, sino fueron varios amparos porque la autoridad se negaba a contestar de manera concreta y objetiva. Después de meses, incluso años, en donde la autoridad por fin dijo, no y utilizó la palabra no, pudimos hablar de una negativa eh, de acceso al derecho humano al agua y promover el juicio. Fue el primer momento importante. El segundo momento importante, desde luego, el dictado eh, de la sentencia de sobreseimiento. ¿no? Eh, el juez decide eh, sobreseer el asunto por no acreditar el interés jurídico. Es decir, no niega el derecho al agua, ¿no? sin embargo, no concede el amparo eh, al señalar que no se había acreditado la propiedad. Eh, o la posesión del inmueble donde habitaba la, la quejosa. ¿no? Es un tema importantísimo porque eh, nos obligó a plantear una discusión de la relación entre derechos humanos con el derecho a la propiedad, que me parece, pues desde luego, están completamente desligados. Eh, así planteamos el recurso. Eh, finalmente, el Tribunal Colegiado fue más práctico al revocar la sentencia, al decir, bueno, a ver, sin meterme al tema de, de derecho humano y propiedad, si sí, la autoridad te reconoció que ahí tenías tu habitación, para mí eso es suficiente para entender que estás ahí. Pero, implícitamente, no le importó la propiedad. no eh, Manejó un concepto de interés jurídico distinto cuando la ley no preveía el interés legítimo. Entonces, me parece que ese fue un segundo momento muy importante. El tercer momento, bueno, desde luego, la sentencia que ampara y la forma en que ampara, en que ampara el tribunal colegiado, porque no se limita a reconocer el derecho humano al agua, o sea, no fue una declaración pírrica, sino fue una, una sentencia fuerte en donde le dice a, a, a la autoridad, ¿no? tú lo vas a incluir en los programas, el domicilio de la quejosa lo vas a incluir en los programas eh, para llevar la red hídrica, oye, y mientras lo haces, le llevas el agua por pipas, ¿eh? que haya ocurrido no es otra historia, pero, pero la sentencia fue muy valiente, me parece que fue, fue progresiva, ¿No? Eh, no tuvo temor en el alcance que, que podía eh, tener, tener la misma. Un cuarto momento de importancia fue la fase de cumplimiento de, de, de sentencia en la que hoy no, todavía nos encontramos. Eh, seguramente va a haber un quinto momento importante, pero, pero este cuarto momento importante es cuando eh, se logra el ejercicio de la facultad de atracción de la Suprema Corte, en este caso la primera sala, siendo ponente el ministro Cosío, y se emite un proyecto aprobado en el cual con motivo del cumplimiento de sentencia señala que la autoridad no ha cumplido debidamente la sentencia porque no basta con eh, poner la tubería necesaria para ellos sino que es necesario efectivamente llevar el agua y no solamente llevarla sino que internacionalmente se ha reconocido eh, que por persona se merece entre 50 y 100 litros mínimos diarios por persona, eh, por día no, entonces, me parece que es un, un, un precedente importantísimo, máxime, ¿no? en, en la antesala de, de nueva ley de aguas nacionales. ¿Con eso contestaste la última, que es: ¿en qué momento estamos y hacia dónde? Sí, de alguna ¿El manera. ¿Qué se puede esperar? Sí. ¿El que se puede esperar? Eh, ¿El qué se puede esperar? Eh, es muy, muy subjetivo. no Ya se alcanzaron temas difíciles como fue no solamente el reconocimiento eh, del derecho humano al agua sin acreditar la propiedad, eh, como fue eh, el, el evadir los efectos malentendidos o, o demasiado ortodoxos de lo que es la fórmula Otero o, o relatividad de las sentencias. Eh, el, el, el que la corte haya dicho que, se mere, que, que, que son mínimo 50 o 100 litros diarios por persona eh, por día eh, ya, ya, ya alcanzado, eh, se ha alcanzado, se ha estirado mucho la liga no esto es un tema de progresividad y es un tema de máximo esfuerzo eso no está en este asunto ¿No? Hay principios, desde luego principios de, de, de ejecución, de voluntad, de, de cumplir con la sentencia por parte de la autoridad, pero me queda muy claro que no es el máximo esfuerzo. Eh, me queda claro que, que la administración pública en muchas ocasiones... Eh, si sí actúa con un grado de desigualdad, eh, es un tema muy importante en este asunto, eh, mientras eh, la quejosa y la comunidad tenía que ir por agua a un río a más de un kilómetro y sin saber la calidad del agua, que entiendo que no era la, la mejor, pues, tenías en la misma distancia o a menor distancia parques acuáticos, parques eh, acuáticos, eh, eh, eh, campo de golf, ¿no? eh, que, que, que esos contrastes eh, no es posible verlos en nuestro país todavía en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿cómo relaciono esta, estos contrast, contrastes? Me parece que el principio del máximo esfuerzo, la progresividad, la igualdad en el trato eh, de los habitantes, en este caso del estado de Morelos y de Xochitepec, eh, ese es el, el, el siguiente objetivo. No es un objetivo muy claro, no, no, es, es un panorama subjetivo, tan subjetivo que pues, llevamos desde marzo de 2012 hasta eh, octubre de 2017 sin poder lograr el cumplimiento cabal de la sentencia de amparo. ¿no? Hay principios, sí, sí hay principios. No hay un máximo esfuerzo. Ese es el siguiente reto. ¿Habías defendido antes a la situación en, a, a mujeres, eh, personas en las que son las que viven Lidia y Carlota, y que aprendes de ellas, que... No no, lo había hecho, no, no lo había hecho antes, lo hice después de este asunto, aprendí muchísimo, eh, a, a, aprendí eh, que, que hay una responsabilidad social en esta profesión, que la profesión es hermosa, que, que, que, que, que, que, que, que tenemos esa responsabilidad de, de, de hacer que, que, que nuestra constitución, pueda convertirse en, en eh, no solo en una garantía primaria, sino en una, eh, eh, eh, eh, eh, en una realidad, que no sean declaraciones eh, románticas, sino que sean realidad, que sean hechos que podemos exigir los ciudadanos a través de mecanismos menos complejos, menos técnicos, como hoy no lo es el amparo. ¿Y qué... que logró las, las acciones de ellas que generaron no, bueno, no, importantísimo. este Es un grupo de mujeres que sin quererme yo pronunciar mucho sobre la situación en la que vivían, no era la idónea, es una, situ una situación que se repite en muchos lugares de México, ¿no? La valentía eh, tanto de la quejosa Lidia como de, de, de, del resto de las que también fueron, fueron quejosas, de la comunidad, del atreverse no solo eh, a luchar contra un machismo arraigado, sino también contra contra una autoridad que en su momento no fue la que, la que mejor colaboró, oponerse y, y, y, y sobresalir a las amenazas no, este, no era, no era una, una cuestión nada, nada sencilla en su posición, me parece que demuestran que cualquier persona que, que, que diga yo tengo ganas de levantar la mano y exigir mis, mis derechos hoy, cuando menos hoy, existen mecanismos en el país, con dificultad pero existen mecanismos que pueden hacer eh, que, que sea hagan eh, realidad los derechos previstos en, en, en, en la Constitución y en los tratados.